En nuestra primera noticia tenemos que Netflix ha anunciado la fecha de estreno para su próximo largometraje animado llamado Arlo the Alligator Boy, el cual se estrenará el día 16 de abril. En su historia tenemos a un joven que resulta ser mitad humano mitad reptil quien emprende un viaje a la ciudad de Nueva York para encontrar a su padre perdido. Luego de esto, la gran aventura de Arlo continuará en una nueva serie animada de Netflix llamada I Love Arlo, la cual transcurre en Nueva York mientras la pandilla se dedica a revitalizar a su abandonado barrio. Entre otras noticias, tras haber adquirido la comedia original de Sony anteriormente titulada Connected, Netflix anunció el estreno de esta película para el día 30 de abril. En su sinopsis tenemos que cuando Katie es aceptada en la escuela de cine de sus sueños, sus planes de conocer la universidad se ven alterados cuando su padre, amante de la naturaleza, determina que toda la familia debe llevar a su hija en un viaje familiar. Continuando con las noticias, Warner Media dio a conocer nuevos programas dirigidos a Cartoon Network y HBO Max. Ahora, el canal tendría entre sus planes volver a producir series live action. Si lo recuerdan, la cadena ya ha realizado programas de este formato en el pasado, como lo fueron Level Up o la serie Incredible Crew pero estas nunca fueron de gran éxito. Al parecer, se basan en el éxito que ha tenido, por ejemplo, Disney Channel, sobre todo recientemente con programas como Mash Up. Además de decir que esto es sobre todo para llamar la atención del público femenino. ¿You what? Esperemos que este experimento no vuelva a salir desastroso. Entre otras noticias, Sony Pictures Animation anunció la producción de un nuevo largometraje inspirado en el K-pop, titulado Demon Hunters donde destacará la moda, el estilo y la música. El proyecto contará con los mismos productores que Spider-Man Into the Spider-Verse. Por los momentos no se posee una fecha de estreno, pero los mantendré al tanto. Y hablando de estrenos, hace poco se estrenó el cuarto episodio de Geluba Boss, acercándonos cada vez más al final de esta primera temporada que solo durará 8 episodios. Este capítulo se tituló Querubines. Aquí, el recién fallecido inventor Lupti Gupti contrata a Blitz y compañía para asesinar a su compañero de inventos, Lyle, ya que no desea que disfrute de la fortuna que ambos habían cultivado. Pero en su camino se interpondrán tres querubines, que también son una especie de compañía celestial dedicada a salvar vidas humanas. Desafortunadamente para ellos, el cruce de fuego acaba con la vida de Lyle, por lo que estos pequeños querubines quedan desterrados del cielo a pesar de disculparse. Dada esta revelación, nos queda una pregunta. ¿Acaso los pecadores, a pesar de arrepentirse, no pueden entrar al cielo? De ser no la respuesta, ¿esto quiere decir que los esfuerzos de Charlie serían en vano? Recordemos que su plan para acabar con la sobrepoblación del infierno es redimiendo demonios para que entren. Pero si Geluba Boss, siendo del mismo universo, acaba de negar la entrada a querubines, ¿quiere decir esto que nos acaban de spoilear un giro de trama en Hasbin Hotel? Probablemente sí. Por ahora, solo nos queda esperar que Busy Pop nos dé novedades de Hasbin Hotel para averiguarlo. Entre otras noticias, a través de la página oficial de Instagram de The Boondocks, se informó que esta animación volvería con un reboot. También se anunció que su creador volvería como showrunner y productor ejecutivo. Al parecer, este reboot se tiene programado para el año 2022, después de que una nueva serie se anunciara originalmente para el otoño de 2020, lanzando un especial de 50 minutos en el servicio de streaming de HBO Max. Continuando con las noticias, tenemos que Disney ha anunciado que ya comenzó el rodaje de su próximo live Action, Peter Pan y Wendy. Cinta que estará inspirada en la película animada de 1953. El remake será protagonizado por Jude Law de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos como el Capitán Garfio, Yara Shahidi como Campanita y Ever Anderson de Black Widow como Wendy. Además tendremos a Alexander Moloney como Peter Pan. Este filme verá su estreno en Disney Plus en el año 2022. Entre otras noticias, Disney ya no lanzará la película de Pixar Luca en los cines de Estados Unidos. En cambio, la película se transmitirá exclusivamente en su plataforma Disney Plus en todo el mundo. Al igual que Soul, Luca estará disponible de forma gratuita para los suscriptores de Disney+. Y su fecha de estreno sigue siendo para el día 18 de junio del presente año. Continuando con los anuncios, Madcap The Forest Song, una película ucraniana sobre una ninfa mitológica, se estrenará en cines en 2022. De la misma forma, esta producción, inspirada en la animación de estudios Gilby y Cartoon Saloon, ha estrenado un nuevo tráiler que puedes ver en pantalla, donde su protagonista muestra un poco de sus habilidades como guardiana de la naturaleza. Y hablando de estrenos, tenemos que Adult Swim ha salvado de su cancelación a Tuca y Bertie con una segunda temporada. Anteriormente les había informado de la decisión de Netflix de cancelar esta animación ya que no recibieron la respuesta que esperaban, pero Adult Swim ha decidido darles una segunda oportunidad y de hecho ya tenemos el primer adelanto oficial de los nuevos episodios. Su estreno se espera para verano de este año. Continuando con las noticias, les traigo los estrenos que se tienen programados para el mes de abril en Disney Channel. Primero, tenemos una tanda de episodios de Los Vecinos Green a partir del 3 de abril con el final de su segunda temporada. Ese mismo día se estrenarán los episodios de Amphibia, Toad to Redemption, Maddie y Marcy, episodios que estarán enfocados en el alcalde y la misteriosa Maddie. Para el sábado 10 de abril tendremos otro nuevo episodio de Amphibia llamado El Segundo Templo y Warmer the Baron, donde la búsqueda de Anne y Marcy para llegar a casa las llevará a un templo dentro de una montaña helada. También de anfibia el sábado 17 de abril tendremos Bessie y Microangelo y el episodio El Tercer Templo, donde Anne y Marcy necesitan la ayuda de un viejo amigo para encontrar la llave definitiva para regresar a casa. Finalmente, el sábado 24 de abril tendremos La Cena y Batalla de las Bandas, donde Anne y los Planters invitan a cenar a algunos viejos adversarios. Entre otras noticias tenemos que ya se estrenó el primer episodio de la tercera temporada de Final Space. ¡Al fin! El episodio 2 de esta tercera temporada se lanzará hoy 27 de marzo a las 10 y media pm en Adult Swim. Los nuevos episodios continuarán transmitiéndose en el canal todos los sábados con una duración de 21 a 22 minutos cada uno. Probablemente cuando termine su emisión veamos su estreno en plataformas como Netflix y HBO Max. Continuando con las noticias, The Let's Kids on Earth regresará a Netflix con un episodio especial interactivo el próximo 6 de abril. Este especial, titulado Happy Apocalypse to You, transcurre cuando Jack, Dirk y Quint intentan darle una fiesta de cumpleaños a June, pero esta se convierte en un emocionante viaje lleno de acción. Los espectadores usarán sus controles remotos para decidir qué hará la pandilla cuando se encuentren con zombies y demás criaturas extrañas. Entre otras noticias, la pandemia aún está proyectando su sombra en el calendario de eventos de Estados Unidos. Las principales convenciones relacionadas con la animación están cancelando eventos presenciales o comprometiéndose con ediciones virtuales este verano. En cambio, los organizadores volverán a realizar un evento virtual de Comic Con at Home del 23 al 25 de julio. L3 también canceló su evento en persona este año. Según las notas publicadas, la convención de videojuegos debía realizarse del 15 al 17 de junio. Se dice que el evento está trabajando en la firma de licencias para organizar eventos en 2022 y 2023. También Anime Expo está llevando a cabo una edición virtual este año. El evento está programado actualmente para el día 2 al 5 de julio. Al igual que con la E3, los organizadores aún no han hecho un anuncio oficial. Para finalizar, tenemos que HBO Max ha lanzado el tráiler de lo que será la cuarta temporada de Infinity Train, la producción original de Cartoon Network creada por Owen Dennis. La cuarta temporada de Infinity Train será oficialmente el final de la serie. Dentro de la sinopsis de esta nueva aventura tenemos Las aspiraciones musicales de Ryan y Min-G quedan en suspenso cuando suben al tren el finito al mismo tiempo. Y además reciben exactamente el mismo número, por lo que deberán hacer a un lado sus diferencias y unir fuerzas para sobrevivir a los vagones del tren. Recordemos que originalmente, Infinity Train fue un piloto estrenado en el año 2016, para posteriormente ser aprobado por Cartoon Network como una miniserie en 2018. Aunque inicialmente los libros 1 y 2 fueron emitidos por Cartoon Network, actualmente la serie es emitida por HBO Max desde la temporada 3 estrenada el 13 de agosto de 2020 cuya temporada no ha sido emitida aún para Latinoamérica. Su cuarta y última temporada tiene programado su estreno en HBO Max el próximo 15 de abril en Estados Unidos. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy, déjame en los comentarios cuál es el estreno que más esperas. Te recuerdo que semanalmente estamos realizando transmisiones en vivo en Twitch, si deseas unirte te dejo nuestros enlaces en la descripción junto con nuestros Instagrams y Twitter. Sin más que añadir, yo soy Polaris y esto fue Dark Toons.